de nuestro sorteo anteriores 85 71 juguemos la fantástica y mucha suerte para todos esas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados durante mayo y junio recarga y compra paquetes en los puntos de venta super giros a todos los operadores iguales o superiores a 5 mil pesos y así participa por los sorteos semanales de smartphones, tablets y parlantes. Consulta términos y condiciones en www.supergirosatlantico.com.co Se tienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta tarde. En la primera balota tenemos el número 5. En la segunda balota tenemos el número 2. En la tercera balota tenemos el número 9. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 8. 5298. 5298 es el número ganador de esta tarde 13 de mayo del 2023. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores y que